Miren, miren, el gran problema nuestro es que durante algunos, en los últimos años, los medios de comunicación han estado en manos de emporios comerciales. Sí. No hay una periódico, no hay un periódico que no esté relacionado o ligado a un emporio. El día eh, y el periódico hoy pertenecen al emporio santiaguero. Hoy el Caribe, sí. eh, los otros pertenecen a Corripio. Sí, el Istín. Y, y el, el Istín pertenece a un, a un grupo, pero todos son empresarios de grandes, de grandes volúmenes, de empresas de grandes eh, condiciones económicas. Entonces, no hay un medio realmente libre, abierto, como lo hubo en una ocasión con el caso del Nacional, la revista Ahora y el periódico El Sol, que fueron medios... Bueno, hay una llamada. Déjeme terminar la idea. Sí, sí, Un momentito al amigo televidente, por favor. Eh esos medios eran medios realmente que no estaban relacionados con ninguna, ningún eh, eh, emporio económico y tenían una gran libertad, pero con el tiempo eh, fueron, lo fueron acogotando con el tema publicitario porque esas empresas también le daban publicidad a sus medios, no a los, a los, a los otros. Y también el gobierno se inclinaba hacia esos otros medios más grandes y fueron acogotándolo de forma tal que lo compraron, lo compró Corripio, lo compraron todo el mundo se repartió esos medios y desaparecieron. Vamos a ver la llamadita. Buenos días. Sí, Buenos días. Pero... Buenos días. Ay. Buen día. ¿Sí, eh, yo estoy de vacaciones, lo estoy viendo. Estoy ah, tú me... gracias. Está de vacaciones. Sí, te amamos. Sí. Eh, amado. Dime, amado, dime cariño. Hemos discutido muchas veces eh, el tema de la prensa, libertad de prensa, los sí. medios de comunicación y los procesos judiciales. Bueno, eso es un tema que lo hemos discutido mucho. En el caso de Carolina, yo quiero preguntarle algo. Ella veo que está inclinada por Alianza País, sí, o sí. Sea que también ya tiene parcela Fulvio por el PRM y Yesterday mm -hmm. por el PLD. Oye, yo Dios nombre. Sí, no de Gonzalo, ir. Gonzalo, a Gonzalo. Amado siempre ha sido PLDista, pero toda la vida. Más racional, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros somos ves? más irracionales. Pero Odilis, Odilis, <ríe> apasionado. A, Odilis tu, apasionado, tu Odilis, Odilis. ¿Eh? Me gustaría saber qué tú opinas con relación a los medios y de la manera como están relacionados con grandes emporios comerciales. Ahí te voy. Ah, ok, ok. Sí, lo escucha, Adelante. Adelante. Mira, qué periodista? estoy, estoy sí, sí. mencionando específicamente y, y, y dilucidando porque me falta a Francis, que era reformista y ahora es de vincho. A mí me encanta Sócrates porque Sócrates está en de todo el mundo. Siento, <risa> siento veneno, siento veneno en tu palabra. Para Sócrates no hay nada a bueno. A Francis, que le dijiste sí, que no, fue reformista sócrates, y que entonces siente... de la Fuerza Nacional y ahora que de la Fuerza del Pueblo, no se sabe de Venenote. Decía mi papá, decía mi papá a alguno de los hijos de ellos, sócate Verde. lo que es un odioso. Bueno. Entonces, te escuchamos, entonces, Odilis. Entonces, lo que te quiero decir, Carolina, es que en un momento, por ejemplo, cuando le toque su cuarto de hora a tu partido, Verde. Alianza País, el mismo hombre se hará lo mismo con todo. ¿Por qué? Porque el poder es para usarlo. Ahora, a ti te voy a preguntar como ay, periodista. Coño, te voy a preguntar ay, como periodista. ¿Qué sé? hizo Alicia Ortega cuando estaba en Buena con Danilo Medina? Se chapeó a Zapete y a Eddie Ferre lo sacó de ahí. ¿Entonces por qué? Porque no le convenían esas dos voces. ¿Es Zapete es otro que todo se lo encuentra malo. Entonces, ¿por qué Alicia Ortega? Ponte a investigar tú que te encanta eso. ¿Por qué Alicia Ortega no dejó a Zapete en su poder? Porque responden al poder. O sea, es ah, cosa del momento. Ah, Cuando no, quieren defender eh, lo que, acuérdate eh, lo que pasó perfecto. con Diandino y lo que ya presentó, que perfecto. perjudicó a Leonel Fernández en perfecto. ese momento. y, y el... Perfecto, una pregunta. Cuando Danilo andaba en campaña, ¿a quién se le gavió para hablar como el pueblo? Alicia Ortega en su vehículo. A Danilo Medina un día enterito. ¿y sí. el chulo? Entonces es lo que Amado dice en un momento y Fulvio que es ahora un tiene mucho ahora mucho tiempo en los medios de comunicación pero su eh, Fulvio era como yo con un artículo en el Curne muy ingenuo cuando yo escribí en contra de los profesores viajeros del Curne Amado se acuerda de esto, ustedes no ustedes son de ahora Fulvio es muy ingenuo todavía eh, ayer ya le falta cancha, le encanta discutir, pero eso es así. Hay que la ser racional. racional, la palabra eh, perfecta ahí, que más le gusta a Amado, la racionalidad. Y es que en un momento determinado, los medios de comunicación, ninguno son objetivos, ni son imparciales. ¿Por qué? Porque cómo tú le vas a pedir a Amado, imparcialidad y objetividad, cuando está opinando, porque Amado es peledeísta. Entonces, cada uno de nosotros tiene su parcialidad y su subjetivismo entonces, ¿Qué opinión, este que, ¿qué opinión pero, tú me das de los 13 mil millones de pesos dedicados a publicidad del gobierno cuando no tenemos medicina en los hospitales? No sé lo bueno, es una decisión también del gobierno que lo hará el mismo gobierno tuyo cuando esté en el poder. No, pero ¿cuál es tu opinión, Odilis? Es... es así, Fabio. O sea, te lo estoy diciendo como Odilis. él. Tú no estás dando Odilis, la opinión de esa, estás... de eso tan grave, de ese acto tan grave. Odilis, ¿Estás, justificando estás justificando que cuando el PRM llegue también lo va a hacer. Va a ser lo mismo, porque el PLD, antes no te está de este respondiendo. Gobierno, hace 20 años, ocurrió lo mismo, era lo más serio, lo que no iban a invertir en publicidad, lo que iban a estar con el pueblo. Pero, señores, ¿ustedes se acuerdan lo que dijo Hipólito? El carguito es bueno y él no se quería ir. Entonces, eso <risa> le pasa a todo el que tiene poder. No sean ingenuos. Bueno, gracias. A mí, me dan un cargo, perdón, a mí me dan un cargo y yo lo voy a usar. Muchísimas gracias, gracias, gracias bar, Julio. Eh, tiene la prerrogativa, todas las secretarías o ahora los ministerios tienen la, la prerrogativa y en su presupuesto hay algo que dice publicidad y no publicidad. Porque eso también ahora en impuestos también lo, lo, lo tiene eh, programado. Mientras tú más gastas en los medios de comunicación, menos te descuentan de impuestos. Bueno, bueno gracias, Odile. gracias a Odilis Hidalgo, no estoy periodista. De, con con de larga a, data. No estoy de acuerdo con Odilis con relación a la que Fundadora, mil, del, periódico, fundadora de pesos, del periódico El Haya, en cierto modo, porque, porque llegó muy joven ahí. Odilis, lo primero que nosotros somos años. dominicanos. Lo primero que somos es dominicanos y tenemos que pensar en el pueblo no puede ser que se inviertan del presupuesto de la nación 13 mil millones de y que pesos busque justificar lo que otro no lo va a hacer es que no es que no se puede cuando hay otras instituciones que lo necesitan bien